Quizás, si no hubieras mentido tanto Solo quizás, no te estuviera atormentando tanta soledad Tu mundo seguiría perfecto, al lado de un amor tan cierto Quizás Sin tomar en cuenta las heridas, por ilusiones parados van repartida. This is heaven I hell.